En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados agendaron el tratamiento del proyecto de ley para cubrir las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral y este jueves será considerado y aprobado en la Cámara de Diputados, adelantó su presidenta, Gabriela Montaño. Recordar que quedaron en el Tribunal Supremo Electoral a los vocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, a Lucy Cruz y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval tras la renuncia de los vocales José Luis Exeni y Katia Uriana. No tiene tres disposiciones la ley. La primera es una modificación permanente ya a la ley del órgano electoral, a la 018, en su artículo eh, 48, párrafo 3. Eh, y esta modificación permanente lo que permite es que los vocales y las vocales suplentes que ingresen al eh, Tribunal Supremo Electoral puedan cumplir funciones públicas mientras son suplentes. El segundo elemento es que se va a habilitar a través de la Asamblea, eh, se va a designar como vocal titular a la única vocal suplente que ya, llevó a, ya pasó por un proceso de preselección, fue elegida como suplente en la Asamblea, se deberá respetar esa su eh, posición de suplente se la va a habilitar como titular en primera instancia. Y una tercera disposición que eh, permite que la asamblea pueda cubrir todas las acefalías restantes, quedaría por lo tanto una cefalía en, en vocal titular y eh, seis acefalías en boca, vocales suplentes luego de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 ...a un Tribunal Supremo Electoral que está por los suelos... ...un Tribunal Supremo Electoral descabezado... ...ha denunciado a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral... ...el órgano electoral lamentablemente está en una profunda crisis...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 eh, que es una posibilidad y la asamblea discutirá seguramente esta posibilidad y otra posibilidad es que actualizando eh, toda la documentación, etcétera, etcétera aquellas personas que se vean presentado el 2015 y mantienen un interés eh, a 2018 puedan ser quienes de la lista de quienes pueda elegir la asamblea.